El a nivel mundial, el país con más, de, más estado de emergencia, gente. Sí. ¿Eh? Señores, vámonos, vámonos al segundo tema, ya entrando a lo que es la farándula y lo, y lo urbano. Pelea entre los urbanos, Tontón 80 y el Crow. Luego de una entrevista en el programa radial a los foques radio, donde Tontón 80 revela que supuestamente entre ellos existía una relación íntima, pues resulta que el fruto de eso fue que el Crow... El crow, hasta el, el crow le rompió los cristales al carro del Tontón 80 en, en una discusión. Pero ahí fue, eso fue la entrevista con Capricornio, en el camión de Capricornio. ¿Tiene audio el video de, de Rebu? Vamos a escuchar. Señores, eh, a lo que ha llegado el movimiento urbano dominicano. Como eh, a a pasar ayer, vergüenza. hacer sonido para ver. Eso es más montado, lo aquí, lo yo dejamos no, aquí. Yo no voy a hablar de eso, hablen ustedes. <risa> ya neto no puede más. No, porque eso es muy, una ridícula. Yo lo, lo dije ahorita. Ese eh, muchacho, el muchacho, y Pepe el Crow, no puede prestarse a eso. Es una que tiene talento, tiene la capacidad de pegar cualquier dembow. U, pero venga, usted no es para usted pega un dembow, todo lo, a, haga música... To, eh, cada semana, muévase, usted es un artista reconocido. No en, en esa ridiculez y que peleado. ¿Por qué usted no lo agarra y lo parte? ¿Por qué no lo partió? Mm -hmm. ¿Eh? Son tan by, que Tontón que ton, ton es un productor, es un loco y la gente está prestando atención a, a, a ese loco. No, se está robando el show, el hombre, con no, eso. Sí. No, eso. No, es el show porque no le están pagando para eso. No, incluso cuando yo venía hacia acá. Capricornio le hizo una entrevista donde estaba el tontón con su mujer y con un hombre, un muchacho con el que él también, pues tiene una supuesta relación. Incluso hasta un beso le dio y todo ahí. Adelante a los dos. No, porque Ay, él, me... él, él de verdad, en verdad, él, él es eso. Pero que él quiere esos sonidos ya con los artistas, todo eso, yo lo veo que eso es combinado. Ahorita vi también que salió y la donde, botella para el piso. Usted eh, la vio, la botella para el piso. <risa> sí. No. Tirando de... botella para el piso. Yo creo que, que, que lo que está haciendo el alfa a nivel mundial, esta gente lo están dañando aquí en el patio. No, no, ¿Eh? esto tienen que hacer música. O quizás, el alfa lo tiene loco a ellos. ¿Eh? Eh. No, la no, la no la el, la punto. el punto del sonido es que no es fácil. No es fácil cuando usted tiene un nivel de sonido y de repente al otro día usted se amanece y usted sale a la calle y nadie le, nadie le pide una foto porque usted no tiene la pámpara. Eso frustra a la gente, a los artistas urbanos y llevan a hacer este tipo de cosas. A besarse con un hombre para tener la pámpara para que a los focos te entreviste. ¿Usted cree que es fácil que en estos flores de repente coja no, un, se se una equivocada. vaina? No. ¡Brum! Todo el mundo foto y de repente un día amaneca y nadie quiera saber. Usted va a ser... Se equivoca conmigo, no hace ejemplo usted. ¿no? O sea, <risa> sí, pero por esto, eh, señores, eh, no, eso, no, eso que no, se, no, se vio no, ahí, no. Eh, el cross rompiendo el cristal de carro, ¿usted cree que es un montaje? Eso es montaje, los paga. No Porque está fuerte, le no, rompió no, el cristal, fue. Creo que eso, ese cristal cuesta 10 mil pesos, 10 mil pesos andan ellos como Dios si mi, nada. Con esa controversia. Pónselo, pastor, con pónselo, pastor. No seas sí, incrédulo, pero más eso fly. No, eso no hace. Si esos tigres se van a... Ella estaba muerta, la risa. No seas cuando incrédulo, El don don subió de una vez, Cross se rió. Y estaban festejando Llegaste sí. a romper el cristal, <ríe> <de> el <caje. ríe> Increíble. ¿eh, ¿En En la película del Devolver el Futuro, que el loco le dice: No seas incrédulo, más fly. <ríe> mira eso, mira eso. Mira, mira. No, ¿eh? diez mil mira. Pesos, Toma. No, to ¿eh? Hombre. Fuerte. diez mil pesos. Pero déjenlo hasta donde tiran la botella para que ustedes vean. Qué para el piso que tiran la botella, y por qué no le hagan un botellazo en el caco ahí? ¿Eh? Si es verdad que problema, y el se puede. Pero ahí todo ha muerto de la risa. Es que... ah. Yo no creo ahí. que eso sea eso montado, todo eso. Yo no, eso. Claro. Yo no creo nada de eso. Yo no creo nada de eso. Eso es un show. También. Gracias al mango informativo, sí. Por el, mango, el mango, mango tiene vivo. Bueno eso Esos paparazzi, de, ¿cuánto ustedes le dan a, a esos paparazzi de allá para que le cojan encima? ¿eh? Yo <risa> pienso que no se puede estar Primicia. subiendo ese tipo de contenido. O sea, <risa> le hace más daño a ellos en vez de... Payasada, ¿eh? No, nos no, no ponen como loco <risa> a nosotros. No, para ellos eh, para eso no daño porque están dando entrevistas diarios, cinco y seis entrevistas. Ya, eso eso es un mediato que sí, ellos no están lo haciendo que con eso. Ya. Ya. No, que el Cro <risa> está grabando Por eso yo digo que es mentira Porque ya el Cro está grabando una canción Que dice yo no soy pájaro Ya, ah, ¿Ya? Ah, pues, una acá? canción de grabando Un montaje entonces uh -huh. ¿Un ¿Eh? montaje? Sí, porque a, a, a mí me dijeron Ahora, está bien, está bien No es montaje Usted espera que sale y le mete dos palos o dos En tiros, el caco O si sí, yo le da un Exacto. tiro Pan O le da dos palos un bote, O los botellazos que lo tiran para abajo Usted lo endereza y, y lo tira derecho a ver, a ver si, si no montaje o no. Entonces debemos nosotros, por eso es que están discriminadas la música urbana. Este tonto. ¿Quién es tontón, Dios mío? <risa> un tonto. El tontón es un. un pro, productor. Ahora hoy fue que yo supe que el tontón era productor de ellos mismos. Sí. ¿Por qué lo dice? No, no, claro que el tontón tiene varios éxitos. Desde tontón 80. Ya. ¿Tú entiendes? Él ha pegado. Él ha hecho pistas que han pegado. Tú ves, pero, pero está desesperado, porque um, ese pro producto de vicio. Eh, no, es de sonido. Mm. Es un vicio. No, no, es vicio <risa> de sonido. No, de sonido, sí, por pues eso es un sonido. No, no sí, pero en el caso de Tontón, no creo que sea sonido, porque es como dice Camila, eh, ya van varios videos donde él se ve besándose con otro hombre. Sí, pero que hacen eso y más. ¿Qué? Ellos pueden hacer eso y más. ¿Por qué que está, está locao? No Pero, es que, lo, que lo firman también, es que lo firmó una gente, de unos cuatro. Recordemos esto, que los artistas, han, han, yo creo que fue ustedes que hablaron de eso aquí ayer, uh -huh. que hay artistas que han revelado todo su video íntimo para sonar. Sí, ¿Eh? que lo han filtrado. Muchísima gente, la misma perversa, que revelan su, su, su, su video íntimo, para, para poder, para que la gente hable de ellos. O sea que ya el título no hace, hace más de ahí. Se le importa ya salir en un video por ahí haciendo. No, pero si, si es así, entonces, creo que en vez de ir subiendo nuestra música urbana, entonces vamos mal. Claro. ¿Usted me entiende? Por eso es como dice como tú dices ahorita, que por eso el alfa es el alfa, ahora mismo, internacionalmente. Claro. ¿Mm? El alfa es el que nos representa, al que al que no le guste que se mueva de ahí, porque usted no ve al alfa haciéndole caso a los quitos. El alfa responde cuando tiene que responder. ¿Eh? Eh, no, usted está en no, alta no, grama ligando. No, porque... Capricornio, que me rompió un micrófono. Eh, Vaya, no de ahí, pues de cabina, micrófono Váyase de ahí, Capricornio. Que estaba dentro de la cabina, que agarró el micrófono y hizo la Vaya Váyase de ahí, que me cuesta 10 mil. Di que, que, que, que le sale 100 mil. Los daños, mire, Capricornio. le va por. a dañar está, a los foques. Yo sé que tú estás haciendo reuniones con a los foques. Va a seguir. Sab, sabiendo que, que, que, que he montado. Eh. Y el mismo Capricornio se lo da. Capricornio se lo da, te voy y cristal yo lo pongo yo, para que ustedes hagan eso y hagamos esto y, y, y ya. Ajá, Capricornio sí se lo puede dar, pero… Se lo el, da! No creo que el el CRO, eh, no, siendo te... ya cobrador de A Duarte, no, no lo haga, ¿no? No, no. <risa> tiene, tiene su dinero. <risa> no, Ajá. Tiene su dinero esa gente, sí. sí. Los Pepe no fue ganar una demanda una vez de 13 millones de dólares. No, no, no, no los lo, lo lo Pepe también, No nah, ¿Cuál Hubieron un dúo que… que los lo que está más de la cabeza. De la cabeza. Ellos están sí, medio locos. ¿Eh? ¿Cómo, Pero, ¿Cómo es que yo dije que voy a venir a ver este gordo aquí? Eh? No, no, es no, pa, no. Controversia. No, no, controversia, no. Señores, vamos a dar una pausa y retornamos. Hoy es viernes, ponme una salsita o algo para entrar ahorita. Vamos a dar una pausa.